Gracias por la oportunidad de compartir un par de ideas sobre la universidad del futuro. Para poder proyectarnos así el futuro tenemos que tomar algunas cosas en consideración. Primero, ¿qué queremos? Estamos buscando ser líder en la revolución de educación en la región, ser parte de la sociedad de conocimiento. Y si realmente buscamos esto, tenemos que modernizar la manera que formamos los docentes que a la vez ellos tienen que formar el resto de la sociedad. Entonces tenemos que incorporar valores como la inclusión, diversidad, apreciar el trabajo en equipo y tenemos que integrar el buen uso de tecnología. La mayoría de esos elementos no existen en la formación docente hoy en día en América Latina. Si deseamos crear o participar en la sociedad de conocimiento tenemos que tener un perfil de estudiante que es compatible con esta visión. Yo sugería que todo lo que está consensuado con las otras universidades del país o de la región en el caso de, del perfil del bachiller ecuatoriano, fue aceptado por 42 universidades de ser también el perfil universitario, porque básicamente no tienen eh, destrezas o niveles de conocimiento, pero más que nada características. Un buen pensador, una persona indagador, una persona audaz o, o, o solidario. Entonces, estas cosas eh, sí se pueden utilizar como un norte cuando decidimos qué tipo de perfil buscamos. Una vez que existe el perfil del estudiante, que incluye las cosas de pensamiento crítico, de buen uso de tecnología, de una persona que sabe trabajar en grupos o con en grupos heterogénicos, o que toma la iniciativa de contestar o resolver problemas en la sociedad, a través de eso podemos decidir el perfil de docente, porque el docente no puede ser menos de lo que esperamos del estudiante. Entonces, tiene que tener esas mismas características, más destrezas de pedagogía y conocimiento de contenido, de la información o de las materias. Las características de prefiero incluir destrezas de pensamiento crítico, creativo, Uh, saber juzgar la calidad de información. Sabemos ahora que no es un problema acceso a información. Existe información en el Internet en, en montones, pero tenemos que enseñar a los estudiantes cómo juzgar esta calidad de información. Y buscamos gente que tome la iniciativa de resolver problemas en la sociedad, que no son pasivos, que no esperen que alguien más le dice qué es bueno, qué es malo, pero ellos mismos saben y tienen criterio y, y utilice ese criterio para poder acercar y resolver problemas en formas eh, más innovadoras o creativas que antes y esto necesariamente llega a un perfil de docente que es un docente investigador, una persona que siempre está actualizándose una vez que está decidido qué tipo de, de docente estamos tratando de formar tenemos que tomar algunas decisiones muy fuertes y yo creo que hay un riesgo tremendo en ese momento, eh, si no salimos con una malla muy moderno o con algunas iniciativas o una manera de destacar y decir, ese sí es un, una nueva visión de, de la universidad de futuro, eh, arriesgamos mucho. Eh, podemos perder la posibilidad de liderar eh, un cambio tremendo en la región en términos de educación. Eh, eso sería una confirmación de la sospecha de las otras universidades públicas que está tratando de centralizar eh, todos los procesos sin ofrecer ninguna novedad. ¿no? basado en eso se puede perder candidatos o sea la gente no van a inscribirse en un programa que no no es ninguna cosa diferente a lo que se encuentra en sus propios barrios. entonces para qué viajar uh, a distancias para poder llegar a tener el mismo tipo de educación de antes no entonces y, y lo peor que puede pasar en mi opinión es que perdemos la oportunidad de, de revalorizar uh, la profesión docente um, al mostrar un liderazgo y decisiones difíciles y tomar decisiones y lanzarnos por algunos proyectos más arriesgados, diferente, um, Estamos perdiendo la oportunidad de realmente hacer los cambios necesarios para crear una universidad del futuro. Y eso es el riesgo para mí. No tomar el tiempo de hacer las cosas bien significa que vamos a rehacer las cosas varias veces mal. Y como todos sabemos, hay una sola oportunidad para hacer una buena primera impresión. Entonces al salir y después decidir que vamos a corregir después, eh, arriesgamos mucho. Para poder avanzar este concepto de una universidad del futuro, eh, tengo siete sugerencias concretas y yo creo que eso debe ser una agenda de trabajo que se va en paralelo en, en el próximo año. Primero hay que um, aplicar por una modalidad semipresencial, no solo presencial. Eh, Existen estudios que muestran que la modalidad semipresencial es mucho más eficiente en términos de aprendizaje que presencial solo o cosas a distancia solo. Entonces eh, es, es lo mejor en términos de aprendizaje, pero al mismo tiempo no existe uh, ningún uh, otro programa de alta calidad. Si logramos uh, crear un programa que tiene un alto nivel de aprovechamiento de, de las uh, tecnologías que existe, puede ser el primer programa en español en el mundo, la verdad. Esto también ayuda en la flexibilidad de contratación de personal. Los mejores docentes no pueden dejar sus vidas y, y venir y enseñar. Um, muy lejos de sus casas, uh, peor que sea por uno o dos cursos y no, no de tiempo completo. Entonces, al poder enseñar en un formato semipresencial va a darnos la flexibilidad de contratar a la gente de la más alta calidad por periodos más cortos y en una forma bastante más eficiente en términos de recursos. La última razón de ofrecer una modalidad semipresencial es un beneficio al estudiante. Realmente crea una flexibilidad de su tiempo. Los estudiantes tienen que aprender a manejar su tiempo mejor. Pero crea mucho más recursos disponibles al estudiante para su aprendizaje. La segunda cosa que recomiendo es que movemos a un calendario de 12 meses. Este concepto ha sido probado en varios lugares en el mundo y reporta un éxito total, básicamente reduce eh, el nivel de estrés de los estudiantes y de los profesores. Todo el mundo no está desesperado para ir a vacaciones de verano porque realmente tienen bastantes vacaciones a lo largo del año escolar. Tienen exactamente el mismo número de días de escolaridad y también de, de horas de contacto. Simplemente está balanceado en una forma mejor. Eso mejora eh, el aprendizaje, pero también reduce incidencias de ausentismo y de uh, problemas de disciplina que se puede existir con la gente que realmente se siente simplemente quemado al final de varios meses de trabajo intensivo. Más que nada, por Ecuador, eso sería una manera de aliviar el problema de calendarios costa-sierra, porque como es balanceado el calendario, se puede tener gente entrando en distintos momentos del calendario. Hay que aprovechar más de los espacios y los tiempos que realmente necesita la sociedad del siglo XXI. No solo en tiempos, por ejemplo, en la flexibilidad de, de una modalidad de semipresencial, pero también los espacios físicos. Las universidades ecuatorianas tienden a tener espacios, aulas que parecen exactamente como siglo XIII, con las, las filas uh, muy rígidas y con el docente en el centro de, del mundo manejando las cosas. Sabemos que hoy en día la colaboración entre estudiantes lo que es el diálogo la comunicación son muy necesarios entonces hay que crear otros tipos de espacios para motivar y incentivar y y ayudar a, a, a inspirar a los estudiantes a querer estudiar uh, la mayoría muchas universidades por ejemplo en NYU ahí abajo o en otros lados tienen espacios donde hay, hay espacios para crear para listar sus ideas para que haya trabajos en equipos donde hay movimiento o muebles flexibles que permiten que el docente puede crear distintos tipos de encuentros en el aula para poder intercambiar ideas. La cuarta idea es un poquito más radical en contexto ecuatoriano. Por décadas hemos discutido y peleado y debatido sobre uh, el valor o no de educación intercultural bilingüe, le hicimos desaparecer, después regresamos, después seguimos separando este concepto de mi perspectiva y esto viene de la neurociencia educativa, todos debemos ser uh, docentes uh, de educación intercultural bilingüe. Es decir, todos debemos aprovechar y enseñar uh, a través de ese lente de interculturalidad y al mismo tiempo aprovechar del bilingüismo, porque no es solo del aspecto cultural, es lindo ser bilingüe y beneficios culturales, sociales obviamente psicológicos eh, individuales de bilingüismo, pero en los últimos uh, ocho años, más o menos, ha surgido bastantes estudios en el campo de neurociencia que muestran que hay un beneficio cognitivo de ser bilingüe. Es decir, que un bilingüe es una persona mucho más listo y eh, preparado para enfrentar cualquier otra materia que una persona eh, monolingüe. Además tiene mucho más acceso a otros uh, datos y e información. La razón por la cual el cerebro bilingüe es más apto para cualquier otra asignatura es porque mejora funciones ejecutivas, que es la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y, y el control inhibitorio. La quinta sugerencia es que tenemos que contratar solo lo mejor. A tener una facultad de la más alta calidad. Si logramos tener una modalidad de semipresencial podemos tener realmente los expertos, los mejores en la enseñanza de, de idiomas, los mejores eh, en términos de metodologías y enseñanza, enseñando con nosotros. Y para poder ganar reputación sabemos que la calidad de docente es mucho más importante de cualquier otro factor, mucho más importante que que los espacios físicos, mucho más importante que el currículum, es la calidad de docente. Entonces, si no tenemos una calidad de docente, realmente no somos modelos de lo que buscamos en la educación. Entonces, debemos buscar solo los mejores en sus campos para poder enseñar con nosotros. Sexto es que debemos ofrecer un plan de vida y para revalorizar uh, la profesión docente. No debemos ofrecer simplemente un título universitario, un trabajo. Debemos eh, vender el concepto de la docencia como un estilo de vida, un profesional de 35, 45 años. Entonces, al planificar el currículo debemos tener en cuenta lo que sería un desarrollo a lo largo de varias décadas de involucramiento en esta profesión. Séptimo, al final, es el punto de hoy día que tiene que ver con el currículum. Si vamos a modificar o vamos a ofrecer un currículum, debe ser de la más alta calidad. Por ende, tiene que tener los elementos que hablamos anteriormente, que tiene que ver con las destrezas del siglo XXI, o ser parte de la sociedad de conocimiento. Obviamente, todo eso es importante. Pero hay que separar y aclarar eh, muy firmemente lo que es el conocimiento pedagógico, con el conocimiento de contenido. Por ende, la manera que yo estoy sugiriendo que hacemos el currículo es de dar espacio para profundizar en áreas de conocimiento, por ejemplo, en enseñanza de ciencia o arte o mate o lenguaje, pero eh, no reemplazar los espacios o la necesidad de mejorar la manera de cómo enseñar uno es qué enseñamos y la otra es cómo enseñamos todo tiene que tener el, el, el, el peso, igual eso um, igual por el aspecto tecnológico entonces en la sugerencia que está enviado a ustedes tiene una idea de cómo podemos recombinar los conceptos sugeridos para poder primer, eh, poner énfasis en las, las actitudes necesarias, los valores importantes de un docente al comienzo de la carrera. Pero crear espacios a lo largo para una investigación y profundización en un área de conocimiento de uno y además de, de mejorar con destrezas de bilingüismo en inglés o en quichua entonces estas siete sugerencias son lo que realmente quisiera aportar una última consideración yo creo que tenemos un problema grave de, de confianza en la sociedad hay gente que realmente no confía en el programa se sienten que eh, las universidades centralizadas en esta forma no es una buena idea la verdad es que yo soy partidario de esta perspectiva no se debe uh, meter todo en un solo institución, debemos nosotros tratar de compartir todo ese conocimiento, todas esas uh, posibilidades de crear la mejor universidad de futuro, debemos compartir todo eso. Entonces por ende yo recomiendo que todo para ganar confianza en la comunidad y específicamente en las otras universidades, todas las asignaturas que ofrecemos deben ser abiertas a todos los docentes del país. Eh, no digo por crédito ni por, por un título, sino por sus horas de capacitación que están ahora obligatorias. Entonces yo creo que es una manera, es un gesto de confianza, de, de buena voluntad de, de esta universidad para poder mostrar que no está aquí para reemplazar a nadie. Estamos aquí para poder contribuir a una mejor visión de la universidad del futuro. Ok, con esto cierro y gracias por darme la oportunidad de compartir.